Esto es Lens el podcast de cine que seguramente si fuera un musical, se trataría de una batalla de rap. Get ready, lights, camera, action, Esto es Lens Qué tristeza, qué tristeza porque discutíamos justo antes de entrar al aire que si, si la frase iba a ser un éxito Está buena, fiasco. Claro ¿eh? no que no. no. Raúl, es que es el problema es que no a... la cantó. Sí. O sea... ah, que Tenías que haberla sí. hecho en un rap. Tenías sí, sí. que haberla hecho en un rap, acá cara ah, que, bueno, bueno. que tirara su... Yeah. Remarque y hago una rima ahí. de cada uno de ustedes, exacto. Y que entonces no le expusiera el... Exacto. El eh. Rapear un poco con él. Sí, eso. Nunca, la, la realidad es que nunca decepcionas en decepcionarnos, Raúl. No, Gracias. no, no. Esta estuvo buena. Aquí se... Sí. Uy, Todos buenísima. estarán de acuerdo. Buen, sí, buenísima, buenísima. No hay mejor forma de discutir que rapear. Eso sí. Eso sí. <ríe> ok. Oigan, eh, ¿ya vieron Tic Tic Boom? Esta película justamente musical de Andrew Garfield que estrenó en Netflix la semana pasada. Lo no, bataron? yo no la he visto. Diez minutos sales para que dijera no. Yo la verdad es que la, la empecé a ver y también, también la quería quitar en algún punto. No me, no me gustó. Pero como o sea, la película no se me hizo no mala. Pudiste, está, ¿no? está buena, pero definitivamente no. no fue mi. No fue mi. Muy a mi gusto porque la música no me gustó y los musicales en general, si la música no está padre, no, no me atrapan. entonces. No, a mí no me los cantó. musicales en general nunca se me antojan. entonces Dudo que, es que la vea, sinceramente. Y además, Andrew Garfield, como en todas sus películas, siempre maneja esta como ansiedad y su cara de angustia. Sí, exacto. Como en Spider-Man, ¿Por qué te gusta ese Spider-Man? Así se la pasa toda la película. Es como otro Adam Driver, así con la cara de No, No, este no. Sí, sí, sí, totalmente. Cae mal. O sea, es que la cara de Adam Driver es como cara como de. Estoy cagando. Adam Driver cae más mal. Andrew Garfield, hasta eso. Ay, Por ejemplo, decir, en la de nada hasta nada. el último, hombre, a... Puta, a mí es un peliculón, me gusta un chingo. Ah, esa no la he visto. Es buenísima. ¿Cómo crees? Dije, es es Gibson, un peliculón. No. Ajá, la de Mel Gibson. Buenísima. Pero Ay, Gibson, Adam Driver, sí si no... O sea, Adam Driver cae más mal todavía. No bueno. Y, y, lo, y, bueno, y los medios, o bueno, los, los pseudo críticos nos están poniendo acá como le se va a llevar todos los Oscars 9.9 punto nueve de bueno es que podría ser ¿no? o sea, al final me gusta como dice me gusta como dice raúl realmente les va bien en los Óscar nah. me gusta comenzar los pseudo críticos están diciendo sí. que se va a llevarlo los críticos de verdad les decimos no se la va a llevar exacto los verdaderos críticos <risa> mira imdb lo pone donde tiene que estar 7.7 que ahí es donde 7. tú la punto eso a nadie le importa raúl yo estaba hablando nah. de <risa> Digo, no, pero más, más, allá, más allá del rating que, que tenga, puede ser, o sea, este año yo no recuerdo otra película así como muy fuerte, carta fuerte de Netflix, a diferencia del año pasado con, con Mike. No, espérate, que venga Don't Look Up. Pero, pero proyectada para el Oscar, ¿no? Este, hasta el momento. Bueno, es así, sí, no. don't, look up, don't Look Up puede ser un candidato. Sí, Don't yo, Look yo Up. Es, yo repito, favorito. la película no es mala definitivamente, solamente no es el tipo de película que a mí me encanta. ¿Pero por qué decías eso, Miguel? ¿Por qué no te gustan los musicales en general? Porque, o sea, no es que no me gusten, hay muy buenos, y, y o sea, por ejemplo, no sé, Los Miserables, me, sí, sí, me gustó bueno. mucho cuando la fui a ver al cine, eh, The great, great Showman, es muy buena, pero en general, desde niño, nunca me ha gustado que canten en las películas. O sea, este esto, esto de que te están contando una historia y de pronto es como de... No, sí, eh, se está poniendo muy duro el asunto. ¡La, la, la, la, la, la! Y todos empiezan a cantar es como de... ¡Ay, güey! no, wey, o sea, eso oh, no es Rompe toda la inmersión de la película Espero para mí. que tú en tu vida no, no vas caminando por la calle y de repente, si piensas en algo, mejor lo cantas? Mm, Uy, sí. Bueno, es que eso es algo curioso. Ah, no, yo no, soy de qué esas... raro. Yo escucho música, por ejemplo, cuando estoy trabajando, pues sí me pongo mis audífonos, cuando voy en el carro la pongo a todo volumen en el tráfico, pero he conocido personas que se bañan escuchando música, eh, cagan escuchando música, cocinan escuchando música, to hacen todo escuchando música y yo no soy de ese tipo de personas, sinceramente. Eh, no sé, por ejemplo, si me estoy bañando y pongo música me tardo más, eh, no sé, cuando voy al baño, pues, pues es algo que vas y haces rápido, no, no lo haces por gusto. Entonces, no pongo música. Eh, entonces, no, realmente sí me gusta la música, pero no soy de escuchar música todo el tiempo. Y entonces, en las películas tampoco. Desde niño, una película de Disney, eh, soy muy fan de las canciones de Disney, me encantan. Sí, lo que sea, pero sí, ¿cuál es la diferencia? Pero me acuerdo que de niño eh, yo era de los que adelantaba la película cuando se ponían a cantar. ¿En serio? Sí, ah, sí, sí. O sea, yo ponía el Rey León y me saltaba el intro. Digo, ¡Fórrele! la primera vez lo escuché, ¿no? Pero ya cuando o sea, compré el VHS, o bueno, me compraron el VHS, mis papás, eh, yo quería ver la película y me saltaba el intro, era como de ya, ya, manches, ya... Entonces veías como 15 minutos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, a mí me sí, pasa, no, no, Nunca eh, he sido tan fan, la verdad. A mí me pasa parecido a ti, o sea, yo creo que para escuchar música, pues, encuentro como el momento, ¿no?, para hacerlo, porque así si hacerlo al mismo tiempo que con otra cosa, como que... Exactamente, no, bueno. totalmente. Pero ustedes están perdiendo eh, un, un poco el punto, no se trata de escuchar música que ya exista. Se trata de que ustedes compongan una canción en el momento y la canten y de repente aparezca una banda sonora detrás de ustedes para explicar sí, sí, su sí. situación de vida. Exacto. Eso menos me ha pasado. <risa> <risa> Nunca les ha pasado. O sea, no es como que raro, ¿no? vaya raro, saliendo bro. del cajero y diga, llama? ojo, me acaban un, de depositar. Ay, qué buena es, onda, me esto, acaban de... No, no, la verdad, no. Sí, <risa> sí, así Hoy estamos en Lens Blur! O sea, que ya aparecen de atrás gente Música. cantando. ustedes ¿sí? a Alex cantando nuestro intro o a Raúl, así este. Ya salimos. Eso teniendo? solo haces tú, Alex, dice R. Yo, yo, yo cantando el coro de atrás. ¿no? <risa> <risa> y ya me imagino cómo te escuchas cuando se estás bañando, Alex. Solo escucha lo escucha todo. Pero podemos estar de acuerdo, de acuerdo o sea, independientemente del gusto personal de cada quien en cuanto a géneros. Que hay musicales muy buenos, ¿no? O sea, ya lo decía Miguel, no le gustan los musicales, pero por ejemplo Los Miserables se le hizo muy bueno. Sí, muy sí, sí, sí, o sea, es que, volvemos a lo mismo, las canciones, eh, de, cuando me atrapan, me atrapan, la, la de los, los Miserables, o sea, yo los veía cantar y era como de, wow, es que cantan bien cabrón, güey, y, y queda bien en la película. No soy fan de ir a ver una película en donde se la pasen cantando, pero cuando es buena, vaya, es buena. No, no hay bueno, duda. también Los Miserables, algo que tiene de diferente de otras películas, es que esa película, las voces que escuchamos en la película, realmente las están cantando mientras lo actúan. Sí. A diferencia de todas las demás que es como playback, que graban la canción y luego sí, hacen exacto. como que están cantando. No, Los es Miserables, que... todas las canciones fueron grabadas en el momento. Sí, es, es verdad. El, el caso específico de Los Miserables... Es un rollo como más teatral hasta cierto punto, o sea, de alguna manera como que la parte musical este pues está como mucho mejor este construida, con más, este, por el, el, la misma intención este, teatral, ¿no? Mira, por ejemplo, dice Sonia que se perdió la frase, que no la alcanzó a escuchar, no te preocupes Sonia, ya deberías de saber que no te perdiste de nada en absoluto. No, no, a Sonia le gustan, a Sonia le gustan. Sí, gracias, gracias por el chiste. Pero justo como decías, Mario, o sea, realmente creo que muchos de los de las películas musicales son adaptaciones de obras musicales, ¿no? O sea, sí, sí existen películas que así nacieron, pero muchas de ellas son adaptaciones. Por ejemplo, como decíamos, Los Miserables, eh, eh, Vaselina, ¿no? La vaselina. más icónica. Chicago que A mí, por ejemplo, claro, con también. Vaselina me pasa algo muy curioso, porque es una de mis películas favoritas. A pesar de que no me gustan qué los raro. musicales, sí, raro. O bueno, no me llaman, no es que no me gusten, no me llaman, cuando, cuando se va a estrenar una película musical no es como que diga la tengo que ir a ver, pero Vaselina me super mama, ¿sabes? Sí. Es buena, es que, las, es que yo creo que el, el chiste está en que la música te guste. Que, sí, que es totalmente. De lo totalmente. que me pasa a mí también, o sea, por ejemplo, esta de Tic Tic Boom te digo, la historia está interesante, la película no está mala, pero la música en ningún momento terminó de, de gustarme. En cambio, eh, musicales como Los Miserables, como eh, como Vaselina, que la música me gusta desde un principio, pues ya inmediatamente eh, me gusta. Por ejemplo, a mí me, eh, yo estoy esperando a que salga este musical de... ¿Cómo se llama? De Wicked, eh, que es este como spin-off de del Mago de Oz, porque la música de, ese, de esa obra musical me gusta mucho, entonces sé que sí la voy a disfrutar. Okay. Pero, por ejemplo, la que mencionaba Miguel de The Greatest Showman, a mí esa no me encantó tanto, porque si bien la película está, está padre, la música nunca terminó como de encantarme. Hay un par de canciones que después de muchas veces de escucharlas ya sí medio me gustan, pero en general... No, no me encantan no. y por eso no disfruto mucho la película. Fíjate que aquí hay algo eh, que a mí me gustaría decir. Eh, eh, aparte que tienes razón, por ejemplo, en Vaselina algo que me pasó a mí es que yo escuché primero las canciones y luego vi la película porque me gustaron las canciones. Entonces fue como de, ah, esa canción me gustó un buen, ah, pues es una película, ah, pues quiero ver la película. Pero dentro de la misma película hay un par de canciones que me aburren bastante y normalmente me salto. Como la canción de Sandy, toda triste, cuando está depre porque se enteró que John Travolta es un patán. Esa canción me aburre muchísimo. La canción de Rizzo también, cuando se entera que el que la embarazó es un patán, también me aburre muchísimo. Entonces eh, esa siempre Órale. me la salto, ¿no? Muy, muy amplios los temas. No, no son que y ya... En el caso del Greatest Showman eh, me pasa algo similar, algo que a mí no me gusta mucho es este tema de que se vuelva mame por porque te quiera llegar al corazón o algo así. Entonces, por ejemplo, esta, esta canción que cantan todos los fenómenos, que hasta le cantaron a Hugh Jackman en el camerino, y Hugh Jackman lloró y se volvió viral y se volvió un mame. Eh, cuando vi la película fue como de, ah, o sea, está buena la película y todo, no le di importancia. Pero después, cada que alguien la ponía en el, en el coche... O... Llorabas. No, me, me, ya me caía mal, ¿sabes? Era como de, ah, ya sé eso. No, yo, yo esa sí no la vi, ¿eh? tampoco? The Greatest pues, Sí, no, no. Es bueno, A mí lo que me pasa mucho con, con los, <risa> contestó, los musicales es este... O sea, para, para que yo conecte con un musical, o sea, tengo que engancharme con la música, efectivamente conectar con la música, me agrada. Sí, por eso ya nos quedamos con Suspiria y ya, Mario. Y Sí, totalmente. <risa> y, y por el otro este, el, el recurso de la música para hacer una narrativa, o sea, por, por ejemplo, yo me pongo a pensar en esta película de... Across the Universe, este no sé si sí. con que era este musical como tal, pero usan la música como una especie de narrativa, ¿no? Como sí. lo locura pasar. Sí, no está el... solo puesta ahí, ¿no? Claro. Ajá, claro. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de, de musicales de es de los que más me gustan? Los que utilizan eh, canciones ya existentes, ¿no? Como Across the Universe, que está basado en canciones de los Beatles, como Bohemian sí. Rhapsody, que en la película es un musical, esa, ¿no? pero es con esa... toda la música sí. de Queen. No sé, es así, no sé. Porque ahí no se están grabando. Qué? O sea, no empieza a cantar y ya sale toda la coreografía. Raúl, pero Esa, es musical, no sé si toda la, es la, la película son canciones. Bueno, sí, está bien, está bien. Ahí <risa> se la voy. Pero a ver, Te voy a poner una que también creo que se maneja muy bien y me encanta. La La Land. Creo que al la La no Land es muy buena. Alguno de nosotros no nos gustaba, ¿no? Si no a mí me, me encanta. La La Land es buenísima. Sí me sí me, me ah, encanta. Vale, vale. Después, que bueno. También está muy acorde con la historia, ¿no? Porque sí, no es, va muy es bien muy de la Pero, por ejemplo, La La Land yo no la vi en el cine. Ah, ¿no? Me dio mucha flojera irla a ver al cine, la vi en mi computadora cuando salió en streaming, porque, o sea, en el momento cuando salió, fue como de, uh, no es mi primera opción, ni mi segunda, ni mi tercera, y ya un día cuando la vi en streaming y no tenía absolutamente nada que hacer un domingo a las 4 de la tarde, fue como de, uh, pues pongámosla a la lanta a ver qué tal, y me encantó, la película me encantó. Pero justo tiene esto de que, por ejemplo, en el, desde el tráiler se veía, ¿no? Que va en el tráfico y de pronto, la, la, la, la, la, y se ponían a cantar sí. y era como de... Eh. Es buenísima esa secuencia. Sí, Además, un, día, un día cualquiera en el está como una sola. O sea, Es un solo plano, ¿no? Es una, digo, un solo plano, una o sea, sola secuencia. Pero... Sí, sí. sí, sí, sí. Eh, A mí me pasa totalmente lo contrario que Miguel. O sea, ese tipo de películas que a lo mejor no son mi primera opción en el momento, si no las veo cuando salen en el cine, ya luego cuando salgan en streaming o en Blu-ray o así, eh, eh, casi imposible que las vea. Porque me da más, me más flojera Mejor te esperas a que vuelvan a salir, ¿no? Por aniversario. Ander. No, pues qué raro, Alex. Pero ya no me contestaste, Raúl. ¿Tú sí viste la Sí, la llegué a ver en su momento y, ¿Y la, odias? la acuerdo, ni muy X, no, no, no, tampoco de odiarla. No, porque la verdad yo Travolta de este estilo me cae muy bien. Acá el, pa el padre. Entonces también te gusta el musical de Hairspray, seguramente, donde yo Travolta el de sale, Hairspray me gustó mucho, sí, la verdad, es sí. Malísimo, es, Raúl, es, Raúl, un, no lo es un lo culposo no lo puedo, sí, A mí me encantó no, verlo de mujer. No, sí, no es un La película o sea, en, la que, en nah. la que sí iba a estar de acuerdo nah. contigo y me vienes a decir que te no, encanta. La no, la verdad sí crees? me gusta No, tampoco guau wow, así, pero sí me gustó. Te acabas de decir que es sí, tu no favorito de la vida ya. No nah. lo puedes retirar. No, sí, no, no, Yo no, creo de musical, que... No. muy y aparte yo creo que el gran mérito de, de Gris es que como que entró en, la, en el momento perfecto, ¿no? Cuando fue su estreno a finales de los 70, ¿no? Es este como... La onda como del, del abisco y ya la parte como de pues el romance, ¿no? Así como de, Exacto. estos dos chavos, ¿no? Este, las escenas, ¿no? Cuando le va a recoger en el coche, ¿no? Este, sí. La, ¿Quién no tiene eso? Con, no. Con, la, con la chamara de piel negra. Exacto. Este, Tampoco ustedes no tienen su chamara de Sí, claro. Ah, sí, gel, claro. El pero Greenpee no, pero, pero la chamarra. Hairspray sí es malísima, güey. <ríe> Hairspray <o sea. ríe> es que también nos, aquí no te un gusta. Un comentario eh, Miguel, ya saludé, vean mi comentario, me ven la necesidad de atención. Miguel, vamos a poner tus comentarios <ríe> cuando no tengan que ver con el americanismo y el <ríe> no. se sí hay te que de No, sí hay que destacar, no, sí si hay que destacar que ataca parejo. No, no. La, la semana pasada se burló de mí, ahora se burla de es que, mí. Es que tú tocallas puma. No puma. No olvides, no olvides, Miguel, que también te puedes burlar de Alex porque quedó fuera su Toluca. entonces Y también de Mario porque quedó fuera su Guadalajara. O sea, claro. todos estamos igual. Todos estamos fuera. Volviendo al cine, estamos pues... Este, sí, sí. Este, eh, hay oh, sí, también creo. ejemplos de lo que comentábamos, ¿no? Musicales que son con música que ya existía. Exacto. Que, ah, no, que, que tienen como opiniones encontradas, ¿no? Creo que eso pasa mucho, por ejemplo, con Mamá Mía, que es una película muy, muy popular. Que pues tiene la música de Ava que mucha gente le gusta, pero la película en sí como que ay, es rara, ¿no? Yo no termino de decidir si me gusta o no la película en sí, y menos la secuela que ya usa las canciones que no eran tan famosas. No, pues ahí sí creo que tú eres el único que la ha visto, Ale. Pero mamá Mía ¿tiene, no, un, un, ¿tiene, tiene algo diferente, o bueno, o sea, me refiero... Un enfoque diferente que es tonta, ¿no? O sea... Es, es que sí. Es que es tonta. O sea, la película, su argumento, su historia... Su Pero no, historia no entiendo si hace... es tonta a propósito o tonta... Es to totalmente que... a propósito. Bueno, yo creo, quiero pensar. A ver, que nos diga alguien ver... por qué gusta esa cosa. ¿Por qué pegó? No, bueno, las canciones de Abba son buenas. sí, ah, sí, o sea, sí. Por yo, eso te yo digo sí, que la secuela no me gusta. Porque, yo sí pues, pongo una playlist no de los ochentas o noventas y, y viene Abba sí, y, no, y Abba las canto, sí ¿sabes? Abba Pero, sí me gusta. Pero la película de mamá Mía en sí es tonta. Es como... Es que... No sé, esta, me acuerdo mucho de esta escena de... este cuando, cuando se esconde... No sé si es Meryl Streep o, o, o la, la, la, la más joven... Que se esconde en un como sótano. O sea, que se esconde y a luego ver, Alex, sale. Ayúdanos y canta porque y... yo no, es ¿eh? Que... Bueno, me acuerdo de la escena exactamente. Bueno, en, es esta escena donde se esconde abajo de un sótano mientras ve por una rendija que pasa el hombre que le gusta y hace caras tontas y cuando canta empieza a cantar haciendo caras tontas y, y, y todo es tonto, ¿sabes? O sea. Como que ese es el problema que yo tengo con mamá mía, que la película a mí no me gusta porque se me hace tonta. Pero las canciones son muy buenas. No, no, no. Sí, sí, yo coincido con, contigo, ¿sabes? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué llamar a Pierce Bros? por qué aceptar <risa> ¿no? Como el proyecto, ¿no? este, Pero, o sea, mamá mía es como un como, como más este. No se toma en serio, ¿no? O sea, es como el, el, el, el tono romántico, ¿no? Así como la chava que le gusta el chavo, este... Y se usa la música, ¿no? Como el motivo, ¿no? Como para, para atraer al espectador y, pues, entre ellos mismos, ¿no? Como esta, esta atracción. A mí, digo, me gustan las de así o sea, me gusta mucho este... El remake, digo, a pesar de que sí es como medio, eh, hasta que me, parece que Pierce Brosnan está ahí más como a la fuerza, ¿no? En ocasiones siento yo, pero no me desagrado del todo, o sea, está como pasable, disfrutable. Ah, ¿sí la viste? Entonces sí, sí. la viste. Sí, Raúl, sí, sí. tú eres el único que no la ha visto, es al revés de como decía. Que no, sinceramente no, verdad, yo tampoco sí. vi el remake, bueno, el, la secuela. Qué huevo. Ah, no, no, yo pero no vi Raúl nada. dijo la primera. Nadie, sí, yo no he visto Mario nada. Visto ah, no no, no, no, no. Es no. que Mario dice el remake y empezó a hablar ah, del remake. Vale, vale. Y dice Raúl, ah, sí la viste, ¿no? Pues yo tampoco vi el remake. Sí, es neta. que si vio el, si vio pero el, no es el remake. 2, ¿no? es un remake, ¿no? Bueno, secuela. la secuela. La sí, escuela, la secuela, ¿no? entonces vio la 1, ¿no? Yo por eso le estoy ¿Cómo? diciendo, ah, sí la viste. Ah, la 1 todos la hemos visto. Es un clásico del cine. tonto, pero es un clásico del cine. No, no. A Raúl, a eso le gusta Hairspray no, no, no, creo que hablamos de esto eh, eh, en, los, ¿cómo en los clásicos, ¿sabes? Ustedes también habían dicho que mamá mía, ¿eh? Y yo digo, no, no, manches, ¿Cómo creen? Pero está bien, otra es... discusión. ¿Se acuerdan del, del musical que aparece en Los Simpsons cuando... Ah, sí, es el que tiene... Es, es, la, es la novia de Troy McClure sí. y van al musical del planeta de los Simpsons. Exacto, ese otro musical seis, es de mis favoritos seis. y <tus> que pongan esa cosa horrorosa o ya verán. Son ah, pongan esa cosa horrorosa y ya verán. Exacto. Esos es son musical. mis dos musicales favoritos. Y hablando de eso, eh, las los películas de Disney, por lo menos las de esta época dorada de Disney en los 90, sí se pueden considerar películas musicales, ¿no? Sí, claro, claro. Total. Es la que iba a decir justamente, vean Fantasia. Fantasia. Fantasia, Fantasia o Fantasia. Y es, sí, Fantasia es una loquera, ¿no? Sí, una loquera. O sea, si ves las escenas de hasta psicodélicas, ¿no? no casi sí, bien. muy bueno. Fantasía <risa> era rara, de niño sí. de niño hasta te daba miedo. Era... No sé, como que era muy random, ¿no? Sí, sí. era muy extraña. A mí, a mí yo nunca fui tan, tan fan, tal vez debería volverla a ver. Ay, Pero la música está extraño? cabrón, o sea, bueno, este... este... Bueno, es que la pri... como dice Mario, la primera, eh, eh, que es así como muy... Muy rara, muy psicodélica, y luego Fantasía 2000 con la orquesta, también está muy caro, porque con la orquesta en vivo y todo, sí es como, ¡buah! la música, no sé, se siente más, con más peso, ¿no? Sí, sí. La verdad, muy bien. Qué bueno que Disney acepte ahí que usa drogas y, y que lo, <risa> lo, no, no, que... No, no lo Ay, Pues es es que no viste Dumbo, día. nada más, nada más ah, con sí, ver Dumbo, Dumbo o Pinocho, ya sí, sabes sí, que sí. sí. Que sí que no, pero yo todo. me acuerdo que, que nosotros de chicos nos llevaban a un cine que estaba ahí por la colonia Narvarte Continental, si no me acuerdo, sea, no, que pasaban películas de Disney, y, y si mal no recuerdo, la vimos en ese cine, lo de Fantástico. Ah, sí. Creo que sí y, me suena el continuo. Pues uno lo que total, eh. O sea, como ver todas esas escenas, ¿no? Que, la, que este, les digo, como psicodélico el rollo, ¿no? Ese como... Sí, sí. Y siendo pasa no, a Disney. Como, a lo mejor no, no comprendías del todo eso, ¿no? Pero ya la vez de más grande. Es que es esto, si me preguntan la historia, no me acuerdo. Solo me acuerdo que sí. Disney es un imbécil para usar magia. Eso es todo lo que me acuerdo. <risa> es que no tiene historia no. en no tiene sí, historia. Son como ¿no? varios cortos. Por sí, ejemplo, o sea, dice Rey que, dice re que nunca la entendió. Ajá, o sea, pues es que no, es, no era una historia en sí. Lo que yo recuerdo es que eran como varios cortillos con música clásica que se iban ensamblando en una, sí. en una sola película, ¿no? Y de hecho, por eso me, me, acuerdo, me acordé más de Fantasía 2000, porque es lo mismo, pero con una orquesta en vivo. Y, y entonces y le entendías todavía menos. En el porque... 98, Miguel. ¿Más menos ¿Eh? También te acuerdas. Porque tú naciste en el 98, más o menos. Yo nací en el 92. Te acuerdas, ¿no? Ah, ah, bueno, no, lo que sea, que gracias, es verdad. O sea, gracias, yo sé que me acuerdo. veo más joven y más sexy y todo, pero Ay, sí. no. No, exacto. <risa> eh, claro, no. Pero no, yo me acuerdo porque fíjate que mis papás eran súper fans de poner Fantasía 2000 con la orquesta y todo. No. Y me decían, ven, ven a verla. Y yo así como de, yo no quiero ver una orquesta, quiero ver caricaturas. Sí. <risa> Música clásica guaca la decías. Sí, no, no me llamaba mucho la atención, sinceramente. Pero sí es todo un viaje, eso sí. Pero sí, es el resto. Sí, ahorita, ahorita verla con un ácido estaría brutal. Exacto. Sí. <risa> Pero el resto no, bueno. de las películas de Disney son en general musicales, ¿no? Incluso de ellas sí. se desprenden obras musicales de Broadway. Claro. Como Aladdin, como La Bella y la Veste, como El Rey León, incluso Frozen, más recientemente. Eh, y, y, Ay, hasta, hasta Shrek, Alex, hasta Shrek tiene un musical y que fue multigalardo Sí, las películas increíbles. animadas tienden a ser películas sí, sí, sí. musicales Y lo que me llama un poco la atención es que ahora que está como de moda Transformar las películas animadas en películas live action También lo adoptan así, ¿no? O sea, yo yo por ejemplo me acuerdo cuando vi eh, el libro de la selva y, y, la, y la cenicienta en live action eh, no cantaban las canciones como en las películas animadas, sino que salían de pronto, había la, a lo mejor una que sí cantaban, pero ya después decidieron to tomarlo mucho más literal, ¿no? En El Rey León, en La Vida y la Bestia en Aladín, ya son musicales 100% y los personajes hacen justo lo que dice Miguel, ¿no? Que están y en todos su vida, que se ponen a cantar. Y... Sí, sí. y como no les fue bien tampoco, fueron a Mulan y igual la volvieron a regar, ¿no? A ah, Mulan ya dejaron de cantar. Sí, no por sabes. ejemplo, a mí eso en El Libro de la Selva me hizo falta. Esta escena de del rey Louis con sus changuitos cantando el, el, el, el jazz, estaba muy buena. Es que además esa la canción, canción es muy buena, esa canción pero es si sí salen los créditos, ¿no? Pero no claro, ¿sí? es lo mismo, yo no, Digo, no me acordaba que eso. salían los créditos, y después con La Bella y la Bestia decidieron, y, y con Aladín decidieron sí poner las canciones tal cual, y por ejemplo este número de Aladín, de, cuando el genio llega, bueno, cuando Aladín llega... En, este en su elefante y el genio. ¿no? Las canciones No, hombre, está buenísima esa escena de... Malísimas, a mí no me gustó no, esa, escena, de... esa escena está buenísima Sí, sí, la vi, desgraciadamente la vi Sí, no, no oye, oye, Y a mí de hecho me gusta la canción que no. añaden Que no salía en la a mí no te rebajes, esa, O sea, Will's la canción no es mala Pero siento que sí estuvo como extra ¿Sabes? Lo hubieran puesto en los créditos y ya está Oye, Alex, yo te tengo una pregunta. ¿Tú, tú sí ubicas así como lo, eh, las versiones en inglés de las canciones? de, de Las clásicas, ¿no? Las de las la DIN. Este... Sí, porque eh, aunque las películas siempre las vi en español, eh, a mí me gusta mucho escuchar música de películas. O sea, a mí hay mucha gente que para concentrarse así le gusta escuchar música clásica. A mí no tanto, pero me gusta escuchar música de películas. Entonces bajo muchos soundtracks. Y eso sí los he bajado en, en inglés. Entonces, sí, sí, las canciones de Aladdin, de la Vida y la Bestia así sí las sí las ubico en inglés. Sí, yo, yo también, me... yo también las medio ubico, te voy a decir por qué. Porque en McDonald's hubo un momento en donde daban unos cassettes de Disney y eran tres. Uno ah, de claro. héroes, uno de villanos y uno como de fantasía, bueno, o sea de, de cosas chistosas, Princesas. digamos. Ah, vale, vale. no, porque venía Winnie Pooh y Tarzán y así, todo ah, eso era vale, vale. como de fantasía. Entonces, eh, esos tres cassettes de canciones de Disney eran mis... Vaya, yo cargaba esos cassettes hasta la escuela, al baño, a donde fuera. Yo cargaba <risa> esos okay. cassettes y al baño... No que no, mi... ¿No que no escuchabas música en el baño? ¿Quién te ¿En... entiende? Sí, <risa> ¿Qué, ¿Qué, te ¿tú tú qué sí. Me ¿Y refiero y a que no los soltaba en mi mochilita de Tarzán, ah, que también daban en McDonald's. Y venían en inglés en esos tres cassettes. Entonces, las ubico por eso. Pero, si yo ahorita me pones una canción de Disney en inglés como que me brinca, es como de, ah, no la puedo sí, cantar igual. Sí, ¿no? por eso iba mi pregunta, ¿no? O sea, el, ¿cómo conectamos en el momento en que les vimos las animadas, sí. por ejemplo, ¿no? escuchando las versiones en español? Pues definitivamente no sería lo mismo, ¿no? O sea, sí, si no, no ahí sí, no. ¿Sí? En inglés, como que no por ejemplo, yo ahorita estoy más acostumbrado a las canciones, por ejemplo, de La Bella y la Bestia o de, de Aladdín, a escucharlas en inglés, por eso que les comento. Pero, por ejemplo, si me ponen las canciones de Hércules, eh, de inmediato yo las pienso en español y las canto sí, en sí, español, sí. porque esas sí me las haría todas. No, eso sí, sí. Y a ver, ¿tú qué, preferir? qué te gustaría? ¿Que este, el nuevo live action de Hércules fuera, tuviera música o sin música? No, quiere? que tenga música. Ese, ese ¿Sí? Sí quiero que tenga las canciones. ¿Cuántos okay. van a tener que ser Ricky Martin de Hércules? Okay. <risa> pues si Ricky Martínez es la voz de Hércules. Así sí, sí, sí. Pero sí. va a estar raro, ¿no? Va a estar raro que pongan, o sea, esta... A la roca cantando, está raro, ¿no? O sea, es que el, el de Hércules en la caricatura se ve normal, pero en Sí, sí, sí, sí, sí, sí en, en, en live verdad que ver se va a ver raro. Griega y así. Pone tú eh, a que, lo mejor... que sí que. Pues espera, pone tú que sí es Henry Cavill, este Hércules. ¿Te, te lo imaginas cantando? No, Acá, no, no. la verdad no. Es Aunque que sí también. Ajá, la, eh, la única parte en donde Hércules canta es cuando es adolescente Ajá. realmente ah, es ya, verdad, cuando, es cierto, ya cuando es los adulto las musas. los que cantan son las, sí, los canta son las musas y en ese caso sí. no se vería tan mal es no vería ahora, tan mal. por lo menos que respeten la música, o sea, a lo mejor no las canciones cantadas, pero sí el, la música la composición, ¿no? Es... sí, eso sí, por piedad Sí, sí, sí. no, pero ¿a qué te refieres? O sea, melodías. que estemos viendo la película ah. y de fondo escuchemos la música. O no, sea, las, o sea, las melodías, no, no, no que escuches Ajá. la canción, sino el, la, el mismo, lo que platicábamos el otro día, el score. O sea, la, la melodía que acompaña a la película, no las canciones cantadas. No, eso se me... O sea, como lo hicieron en Mulan? Ajá. No, por... no eso se me ah, hace no, un completo mirá, no. insulto. No, yo si lo vas a poner, a tienes Alex, que poner no. la canción. Si no, no, yo no, creí, no creí que pongo. tú te no. referías, Alex, a que no. estamos viendo Hércules y empezaba una de Lady Gaga o una de... No sé, de Imagine Dragon. No, no, me refiero a que Si fueran a hacer la película Y decidieran no incluir las canciones Cantadas por las musas y demás Lo que a mí me gustaría es que Por lo menos la música que utilicen para la película No sea una música nueva O sea, completamente Sino que sí respeten un poco las melodías Ah, bueno, sí, sería más insulto Que pusieran una canción completamente nueva Eso estoy totalmente de acuerdo Oigan, y yo hablando bueno antes de que salgamos de animadas tengo yo dos que también son musicales no son de Disney pero que me encantan o como dice Leo me maman una el príncipe de Egipto se me hace una belleza ah, es buena es muy buena buenísima Uy. el dorado el dorado exacto el camino hacia el dorado es una chulada también sí totalmente cantada por Mijares además muy y eso me canta Mijares que también me roda en la el camino hacia el dorado muy buena quién es Mijares Tulio no, no, no, no, es el, el de el las que canta canciones. La canción. Ah, que Siempre okay. canta, así. Ese güey. Pero ah, está bueno. Algo, ¿Hay, hay algo. Ya que no que poco... te puedes quejarte de nada porque ya nos dijiste que además Hairspray. Ay, no, bueno. ¿Qué tiene ¿Hay, algo, hay algo que pocos <ríe> saben ahorita que dices la del príncipe de Egipto, y es que de en es. Al, algún momento, mm. no sé por qué ni cómo no me lo pregunten. Mi escuela logró hacer un festival en el Palacio de los Deportes para el Día de las Madres o algo así. Ah, cabrón. Sí, no, sí, sí, sí. Pues cuántas mamás imagínate. ¿Cuántos alumnos sí. fueron en tu escuela? Sí, eran un chingo, la neta. Pero el caso es que decidieron hacer el festival del Día de las Madres en el Palacio de los Deportes y pues todos los alumnos cantábamos en ese festival, entonces yo canté una canción del Príncipe de Egipto en el Palacio de los Deportes. Wow. Pues ya deberías salir en un musical, Miguel no tienes me, video pre me presenté no en robura. el Palacio de los Deportes, imagínate es más eh, de evidente, No sé, le preguntaré a mis papás Seguramente ellos tengan ah, alguna bueno. foto Próximamente ¿verdad? lo subiremos a redes sociales, estén al pendiente <risa> Esperen el video completo del musical Del Dorado de Miguel Y no si, si era perfecto. un muy buen soundtrack, ¿no? La neta Sí, sí era Sí, buen. sí, sí, muy bueno claro. sí, La verdad que que es que de sí. salir. Que no a es a de Disney Anastasia, Yo siempre pensé que el Príncipe de Egipto era de Disney Sí, por eso, no, no, por eso les digo que no es de Disney El Príncipe de Egipto era de DreamWorks yo Exacto, siempre pensé que mal. era de Disney, la neta no. Pero Anastasia también es muy buena ah, ¿Es un ese tal me faltó, es verdad Anastasia también, qué buena ah, Yo nunca favorita. vi a Anastasia ¿Nunca? Es buenísimo, <risa> es, buenísimo es que para mí era como Una copia barata de Disney, entonces nunca la vi no, es que sí parece no es como barato. de Disney. Bueno, ahora ya es de Disney, pero sí parece no. como. De, es buena, la verdad, es una no, buena película. Esa historia de los. Oh, no, es que esa historia. Es, es una buena película de Disney, aunque no haya sido de Disney original. Sí, no, es, parece de Disney porque es una princesa, pero no, no, no. Nada que ver. Ajá, pero es que, pero, es que se veía que no. No, no, no, pero es que parece de Disney, pero se veía que no era de Disney. o sea A mí me regalaron Anastasia en VHS, no me acuerdo quién, pero me la regalaron. Eh, y, y la puse y la quise ver. No, y no. se veía inmediatamente que no era Disney y la quité. O sea, no, o no, sea, ya dijo, de, de hecho, de hecho, las personas, los que produjeron Anastasia eran productores de Disney, por eso es tan como tan similar a esa época de, de animación de. No, Hijo, no puedo mutear solo a Raúl, ¿eh? No, ya, ya. Está acá, <ríe> es que ya está cantando acá. Ya, perdón. <ríe> no, te escuchamos Raúl, por favor si no, no, no, no, no no no no no eso no llego ahí ¿tienen algún musical favorito? Eh, híjole digo, o sea, volviendo a fantasía, digo, a mí me encanta esta película, o sea, la, la música, ¿no? que hay de fondo este, como que sí este, intensa, ¿no? para ser una película de Disney, es este, demasiado intensa, diría yo, por los colores, ¿no? de las, de las escenas y todo es armonioso, ¿no? Este, en cuanto a imagen y música una de mis sonoritas definitivamente, fantasía, y hablando como de algún live action así este que me guste, bueno, aquí no lo me, no, no es muy, bueno, sí es muy conocida, este Dancer in the Dark, que sale vi sobre sí, ¿eh? una chava que meten a la cárcel, ¿no? Este, que termina cantando este, antes de que vaya a ser este, ejecutada, ¿no? Este, muy, muy buena película, la verdad, de, sí. de, de nuestro querido no, Lars Bruce Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Oye, Mario, ¿y 2001, por ejemplo, no es, no se considera un musical? No, pues. <risa> Ay, sí, seguro. No, bueno, no Ese pues es una película que está todo el tiempo acompañada por música clásica. No, ¿no? eso es diferente. O sea, no es, o sea, el género pues, es ciencia ficción, O sea, no, no, se considera musical, pero okay. eh, es más bien como narrativamente, no, como le está contando Kubrick, no, o sea, sí, no. Las con Ese es el score. La, con la música, pero Entonces, sí, Inception es Inception también es. Y pues no. No, Raúl. <risa> <risa> bueno, tal vez que sí es musical el inicio. El inicio sí puede ser musical ¿Cuál es el inicio? El, el inicio donde vemos toda la, la evolución humana en, <risa> en una obra literalmente maestra Eso sí puede ser musical. Ah, el inicio de 2001 Sí, de 2001, sí, sí ya, ya. Eso sí puede ser okay. La mía, no la, no la dijimos Pero me encanta esta película de Mulan Rouge Es de mí. Ah, yo la odio Películas favoritas ¿Por qué? No, no, no Es que, que era esa, esa esa es mi excepción no de lo que me pasa Me gusta mucho la, la música de Mulan Rouge Pero la película como que no la aguanto ¿no? Está buenísima No, no, no te lo esperas no me gusta ah. porque está. Es, la película es como, parece como una obra de teatro, como que no pasan las pues cosas sí, naturales, como ¿sí? Que parece. Sí, ya sé que de está hecho, hecho sí, También no viene gusta. de una obra de teatro, sí. Sí, pero no me gusta. No, no, no. Muy, muy, muy mal. No, esa si tú... excepto que yo soy la excepción que, que a, la, a la mayoría de la gente le gusta. Yo creo sí, con, que. Con eh, o sea, yo creo que de Rouge, o sea, como que sí marcó como una especie de tendencia, ¿no? De contar historias. Exacto. Así, como que, de amor, ¿no?, a partir de, pues de la música en un contexto muy específico, ¿no?, este Mulan Exacto. Rouge como que se desenvuelve en un contexto muy específico, ¿no? Este... Sí, sí, sí. Yo nada más me acuerdo con Mulan Rouge cuando estaba en el cine, que, que con mis amigos queríamos ir al cine y dijimos, pues, ¿qué hay? Y, y yo dije, pues, está la de Mulan Rouge. Y un amigo dijo, este pues, me gusta Mulan pero la dos no sé. <risa> <risa> <Mulan>. <risa> <risa> sí, es que no todos hablan francés. No, bueno, bueno dile, de, el molino <risa> Sí, debe ser que me gustaba más la canción de Cristina Aguilera con Lil Kim y Pink. No, no sé bueno. Ah, así el Bulu ah, sí, bu, Pubushi, bu, avec moi. oh, qué bonito es video buena, con Pink. Es buena canción. Sí, es, sí. sí, sí. Con Pink. Cristina Aguilera, Maya y Lil Kim. Sí. Y Kim. Y Lil Kim, sí. Qué bonito a mí, video. la verdad, uno de mis musicales favoritos, no sé si es mi favorito, pero definitivamente que me encanta y lo he visto varias veces, de hecho la, la vi hace poquito, es Rock of Ages, que salió en 2012, si no me equivoco, a ver. y es un musical que narra la historia de una chava que va, se va a Los Ángeles a, como a buscar ser famosa y trabaja en un, en un bar y to, todas las canciones que se usan como para ir contando la historia son canciones de rock de los ochentas, entonces... Es, está muy padre, es una faceta totalmente diferente a lo que le hemos visto a Tom Cruise en cualquier otro momento Incluso ahí, sale no? sale Alec Baldwin que seguramente aquí ah, no lo va a conocer pero todos los demás sí, sí eh, no, no. sale este, <risa> Diego Boneta, sale Julian Hoff, sale ah, Tom cabrón. Cruise, les digo sale Paul Giamatti, es una película con un super elenco, con super canciones y la, la historia está padre ah, Oye, -Jones pero, también. pero no fue conocida o sí o sí pegó, yo no eh, la recuerdo Creo que no pegó tanto como a lo mejor pudo haber pegado, pero conocida sí si fue. Sí. Ah, vale, vale. Es, es muy buena, es muy buena. Sí, sí te recomiendo que la veas. Ok, ok. Eh, me acordé que... ¿Ustedes vieron la primera de Sync, Benny Canta, de DreamWorks. No la no he visto, pero sí Está, está muy buena. Antoja, ¿sabes? Sí, está muy Solo buena. Solo quiero ver la segunda porque sale bono. La tendrás que buscar en subtitulada, ¿no? Entonces... No, pero la verdad, la uno sí está buena. O sea, yo se los... ya saben que soy garantía. Ah, si sí, está buena, Dios la Dios pueden Dios ver. No la vea, Pero, Eso de que la tendrás que buscar subtitulada, no creo que en México la pasen subtitulada. Yo también no, no creo. No, no cómo... he visto una sola película animada que la pasen en inglés. Porque aquí ya. sí doblan todo, todo las canciones. De hecho, por ejemplo, en español, una de de este, Cuerpo Espina. En, en, en inglés creo que es Pink, la que la, la dobla, creo. Y aquí es Hash. O sea, aquí la. Sí, la que o sea, la el personaje que H. hace Bono en la 2 eh, realmente lo dobla a Chayanne entonces, la verdad, sí le quiero ver. No, güey. <risa> <risa> qué qué, qué, qué cambios igualitos. igualitos, no frieguen. <risa> sí. No, Let's sí. see. No manches. Ya Elton John lo va a doblar de Sammy Pérez, ¿no? Oigan, eh, lo que está ahorita eh, siendo muy viral en, ¿Qué será? en redes ya, cientos de memes, <risa> cientos de personas formadas en el cine tratando de conseguir boletos, ¿qué onda con la preventa para el sí. estreno de Spider-Man? No, Una pero locura, a ver, ¿no? dilo di completo, cientos de okay. personas formadas, eh, o se agotaron lo los boletos, solo Alex consiguió boletos y ah, no sí, compró para con... todos, nos abrió Saca. como pistaches... A ver. Nos ignoró. Desde antes de comprar los boletos, yo les dije, no me contemplen a mí, yo compro los míos. Pero, pero él tú te puedes dijo que contemplar él puede a nosotros ¿eh? y estás viendo que no hay. Pero Eso yo es les, muy es egoísta les comentaba de tu cuando parte. finalmente no, mira, logré entrar en la aplicación pero la de verdad ajá, era Alex ahorita los bien. compro, no me voy a detener a preguntarle a nadie. A ver, a ver pero también es. Pues verdad, sí, pero no pones amigo. dos, pones cinco, seis, los que salgan. Ver, eres, ni había ya tantos. No, no, pero a ver, eso es verdad. Alex lo consiguió como a las doce y media, bueno, algo así, ya lo tenías los tuyos. Y de, de ahí estuvo esto como hasta las dos de la mañana ayudándonos, ¿no? Sí, lo intentó. Es sí, y luego estuve sí, tratando. Y sí, volví, sí. sí me volvió a dejar entrar en algún momento la aplicación, pero ahí el que se tardó fue Raúl. Sí, el fui nuevo. yo. No me por Raúl, tiempo, me sacó. Es verdad. Sí, eso sí. Pues miren. Aquí yo solo voy a decir bueno, lo mismo que decía y que ya se están discutiendo, no sé qué garantía sea, pero por lo menos para mi experiencia de otras películas, estoy hablando de Endgame, de en su momento Justice League, de Endgame y Infinity War, eh, las que ustedes me digan, esta es la película más caótica que he visto para la preventa de los vueltos, por lo tal, es la que tiene más expectativa de la historia de la humanidad. Yo nunca he a mí, no sé, propia. ¿eh? Mí, yo, hey, yo, hey, yo, hey, siempre... hay, hay que aclarar una cosa. Justice League jamás tuvo esa expectativa. Sí, no, no por eso, los boletos de eso, Justice League no, ni se acabaron para empezar. Nadie no, la quería o sea, ver. A, mí, a nosotros. Yo sí no nos sé, costaba. Raúl, si sea... O sea, obviamente sabemos que tiene muchísima expectativa esta película, pero algo que mencionaba Miguel el otro día, que me, me, se me hace muy lógico, es que también no es solo el hecho de, de quererla ver en el estreno por lo buena que vaya a estar sino por no comer quererse comer los spoilers. Exacto, es más eso, sí. sí. Exacto. No, y aparte a mí algo me, me llama algo mucho la atención, me pasó muy curioso a mí, ¿no? Este en particular porque lleva, llevamos semanas, ¿no? hablando de este tema, ¿no? De, de que si van a salir este Toby y Andrew Garfield en la película también y que si no, este que si especulando al respecto, este pero a mí, curiosamente, conforme se fue acercando hasta llegar al punto de ayer, no que fue como el bombazo, no de que ah, ya, ya están los boletos, todo el mundo a comprarlos, este... pues a mí como me en lo personal como que ya me surgió la duda... Pues, ¿qué, pues será tanta la que se deberá tanta expectativa, ¿Por, Pero ¿por unos, yo creo dos? que lo preguntabas de broma, pero ya te dijimos, pues ver es si salen bueno. o no. Sí, Mario. Que por primera vez en la historia vamos a ver a tú. tres spider codo a codo peleando juntos. Exacto. Yo, yo, estoy yo esto Mario. La verdad es que estoy, estoy contigo. O sea. Obviamente, yo ya tengo mucha expectativa porque, porque le han hecho una campaña de marketing espectacular a esta película. Sin embargo, o sea, pues yo, yo al principio era incluso un detractor, ¿no? Yo les decía, se me hace una tontería que vayan a querer sacar a los Spider-Man de otras películas que ya incluso desecharon porque ya no estaban funcionando. Eh, pero, o sea, lo han manejado de una forma y se han manejado, ido eh, haciendo los rumores como una bola de nieve tan grande que por eso es tanta expectativa, ¿no? Yo se los comentaba el otro día, no creo que la película vaya a ser la mejor película de superhéroes de la historia ni mucho menos, o sea, creo que va a estar buena creo que... yo, yo creo que sí van a salir los dos otros Spider-Man pero tampoco creo que ese elemento la vaya a hacer una gran película, simplemente sí. creo que puede ser una película buena y punto, pero con mucha expectativa no ah, creo que te vaya te a estar, por ejemplo, te mejor te que Avengers Endgame No, creo que no vaya a estar pero mejor es que, que, a ver Avengers Endgame e Infinity War, si las juntas digamos, eran un antes y un después en este universo era como el... el punto clave donde culminaban 23 años de películas y donde empezaba algo nuevo. Si bien esta película de Spider-Man no es el punto clave donde culminan 23 años atrás, pero sí es un punto de inflexión hacia adelante, ¿no? El, el hecho de que se abra el multiverso... Pero ya se abrió que... el Loki. Sí, pero, no, pero solo, solo viste confirmado. que se abrió, pero no pasó nada más. Exacto. En o sea, cambio, aquí ya, ya vamos a ver... Con el... O sea, si, si aparecen los tres spider man las posibilidades son infinitas, ¿no? Pero ¿Tanto y... para bien como para mal? Tanto como... Mmm, para bien. No creo que hagan algo mal, sinceramente. Oh, Uy, uh, ya ves, conste, queda grabado esto. Pero, eh, aparte, como dice Alex, pues el mame que se ha hecho alrededor ha hecho que gente que ni le interesa a Spider-Man, eh, como Alex ya tenga boletos. A mí entonces? siempre me ha gustado Spider-Man, no es no sé es sacas eso. Tú odias y la va, caricatura cómics, de los cómics, odias tú tampoco, tú lees los cómics en Wikipedia. No, mira, mira. A ver, yo tengo una teoría. ¿A imagínate, a Mario, imagínate, claro. Mario. Gente que odia ah, los cómics como Alex, perdón, Raúl, perdón. Sí, Gente que odia los cómics como boletos. Alex ya tiene boletos y nosotros no. Puedes creerlo. Pero no tengo que amar los cómics para que me haya gustado la caricatura y para que me gusten las películas. Es más, ponme una trivia de las dos películas y seguro te gano. Lo dudo. Uh, ahí va, ya ves? Perdón, no de las dos películas, de las dos sagas de la, si, de la, y, de la no de pues y no eres no digno de tener esos boletos. Y no eres sé? digno, dámelos. ¿Qué te digo? Pues me dejó entrar la aplicación. Vale, vale. Una trivia y el ganador se queda. Tampoco no los, los iba a comprar porque alguien más los merezca más que yo. Ahí está. En la trivia, el ganador se queda los boletos, ya están. Pero es va. impresionante porque y, ayer. Y los no dos boletos, cine. ¿eh? Porque sí. si te gano, llevo a Raúl. Gracias, gracias. Raúl ya sí, tiene verdad. boletos Ah, entonces sí, ya llevo. no lo llevo a, a Mario, a Mario lleva lo que está hiper contento. Mario no para, ver, pa, para, para hay que destacar Mario también más esto. Preocupado por conseguir boletos. Sí, sí, sí. Ay, o sea, mientras todo este caos se desató el domingo en la madrugada y o lunes en la madrugada, mientras todo el mundo estaba y desesperado buscando conseguir boletos, mientras en Cuernavaca se peleaban a fuera una plaza por boletos. Eh, Mario estaba plácidamente dormido eh, sí, y claro. dijo: No se preocupen, yo la veo después, no pasa nada. Exacto, o sea, como No me interesa. Yo la veo en cinco años en TV Azteca. Sí, sí, sí. Pues, pues, yo no sé, pero pues, yo ya estaré viajando a, a Cinepolis, Tijuana para ver Spider-Man. Sí, exacto. Tan pues, a a ver, ver, solo, yo... solo un día después. Un a ver, pero lindo, ya, No tan yo, lleno, yo... este. Exacto, exacto. Según Eres yo, no, tía, no tía, me tía. creas mucho, Mario, pero según yo, la aplicación de Cinepolis ya dejaba comprar para jueves, viernes y sábado. Sí, y creo que, yo a... que ya, creo que ya no va a haber boletos hasta el lunes de la ciencia. Sí, ayer que yo fui al cine, eh, o sea, había fila para la taquilla... Pero no era gente que quería comprar boletos para la película que estaba, sino para Spider-Man porque no lograban entrar con la app. Y sí había disponibilidad, por lo menos ayer, todavía para, a partir del jueves. Solo para el para el mero miércoles que se estén es cuando estaba completamente lleno. Cuando botón. ya estaba lleno, ¿no? A ver, esperen, yo les tengo una teoría súper rápida del por qué. Yo creo que, bueno, por lo que he visto también en mi experiencia, Superman es lo que es, perdóname, Spider-Man es lo que es Batman y Superman para Marvel. ¿A qué voy? Que la gente los conoce, o sea, mira, la verdad Leo y con todo respeto, nadie sabía qué enfregado era Thanos hasta que salió en el MCU, pero Spider-Man gracias a la serie de los 90 lo conocemos desde que somos niños. Y si me preguntas a la mayoría Tu superhéroe favorito de Marvel La gran mayoría va a decir que Spider-Man Ni es digas el más de Marvel, famoso. o sea, en general creo Bueno, que, o hasta en general Creo que en superhéroes, sí, sí, sí. creo que están Superman, Batman y, y Spider-Man Son los más populares sí, Yo creo ¿Cuánto? que son la trinidad de superhéroes trinidad acá. El... Sí, sí, sí, o sea, ya <risa> llevada Que le rezas, literalmente Por ahí Wolverine, rezas? ¿no? También es sí, como también muy popular estar. Eso esto también fue gratis sí, a la pero, serie bueno, de los Sí, pero Wolverine más a raíz de las películas no O sea, X-Men no, era Pero era conocido. de los favoritos en la animada Sí, sí, sí, pero ya eh, Wolverine se volvió como un personaje como más independiente sí, claro. por así decirlo, ya con las películas No, o sea, en, claro. en la animada era de los favoritos pero seguía siendo la caricatura de x -Men. Claro, claro, claro. Entonces sí. Spider-Man se mueve solito y eh, como ser el más popular de estar dentro de los más grandes claro que va a haber gente aborotando o sea, por eso también lo entiendo Oye, ya, sí. ya Sony confirma que están trabajando eh, en las películas 4, 5 y 6 así es, de Spider-Man con historia. Tom Holland se me Así hace un poco. Se me hace una mala movida que desde ahorita digan eso, ¿no? ¿Para qué lo dicen? Porque siento uh, que eh, les va a pasar lo, Bueno, más bien, no que les va a pasar, pero que les puede pasar lo mismo que les pasó como con Toby Maguire. Ya estaban trabajando en la 4 y la 5 y de repente se canceló todo. O sea, como para qué adelantas tanto, o sea, información que nadie ver, tiene que saber. Es que Alex, eh, eran las. ¿qué? Era el domingo y a las 12 con que será? Con 12, con cinco minutos ya tenían como 200 millones de dólares en su cuenta. Pues a ver, te dijeron. Sí, claro, pues, pero a ver, porque no dicen, ya estamos trabajando en la 4, porque adelanta que la 5 y la 6? O sea, cuando todavía no es sabemos. Ya son contratos eh, largos. Ya, ese se es un punto ahí, Raúl, esto. o sea, si sí se maneja el mercado, sí. ¿no? al final de cuentas, entre mayores este, jale, tenga algo, pues enseguida, ¿no? Pues luego luego te... Ajá. Te claro, algo. pero porque, o sea, mi punto es ¿por qué anunciar ya 4, 5 y 6? ¿Por qué no hablan de que están en desarrollo la 4, pero se esperan ah, para decir tiene? otro? A ver, ¿Qué porque, tiene? Se, porque muchas veces acuerdo? lo que les sucede es que lo anuncian y luego se echan para atrás porque ah, fracasó bueno, la sí. cuarta. No, sí, O sea, sí. como DC, que anuncia 100 universos, pero saca Justice League es un fracaso y todo nah, se va para atrás. Ahí sí un fracaso. no, no, no. Justice League no fue un fracaso, yo hablo de la de 2017. Ah, ¿no? sí. sí, pero La, ya la nueva ya. ni siquiera importa porque no es canon. Sí, ya, ya, ya con, ya, ya, sí, pero ya agarraron camino, pues. Sí, pero sí es verdad. Como ya no está tan. no, ni la otra es Canon. Entonces ya, ya. Sí, no, bueno, para también acá. la otra la, la eliminaron sí, sí, sí. de la faz de la tierra. Pero pues está bien, eh, está bien. A ver, espera, las... oh, espera. Espera, ah, no, espera, espera, no, ah, rápido. No pero qué tal que no salen los Spider-Man y ahora sí van a salir. En esas tres películas, o sea, les dijeron, güey, no me. O al revés, no sean los Spider-Man, -tos, -tos, ¿no? todo el mundo ya las odian. No, fíjate no que eso sería un error. Cosas. O sea, yo creo que lo, lo de los tres Spider-Man va a ser en esta y no, sí. y no más. No van a volver a salir. ¿Por ¿Sería Exacto, va a ser un... No, porque. Va a ser un solo cameo y ya está, y ya siguen con su vida y bla. Y bla no, bla. lo digo de broma, lo digo. Es que Raúl, tú no tienes. No, ah, lo de digo de broma, lo digo de broma. <ríe> pero, pero la verdad, otro mismo lo quiero ver. en esta aparición de los. Muy probable aparición de los tres juntos. Como una especie de clímax, ¿no? Como de algo Exacto. ya definitivo. O sea, que no... Sí, ya cuando estás ahí. Y este, Pero respondiendo a tu pregunta, Alex, eh, obviamente no lo decidieron cuando Exacto. vieron la preventa. O sea, no fue como de, ¡ay! <risa> no, claro. 10 minutos de preventa, vamos a hacer otra teología. No, ya se viene planeando. Y, y, y te voy a decir mi teoría, que yo creo que bastante lógica, eh, es que en esta trilogía vimos a un Tom Holland muy joven, a un Spider-Man muy joven, claro. siendo eh, coachado un poco por Tony Stark, como muy inexperto, como que no sabe nada de, de ser un héroe o de ser eh, un, un vengador, como que vimos a un, un Spider-Man en un rol secundario dentro del MCU. No, no, no, como, o sea, no que Spider-Man sea secundario, pero dentro del MCU y de toda la saga de Endgame sí, fue sí, no, no era un uno rol de los... mucho más secundario, ¿no? ¿no? Los... Entonces, yo creo que desde un principio castearon a Tom Holland, un joven eh, que se ve chavo, que está chavo, pensando en después hacer otra trilogía. A mí me gustaría, y yo creo que sería lo más lógico, que esa trilogía ya dé un salto temporal, ¿no? Que, que ya. En la siguiente trilogía, si Spider-Man 4... Ahora si sí sea el Spider-Man, ¿no? Que yo creo que vendría... Ajá, que yo creo que vendría sí. para 2025, 2026, ponle tú. Sí. Ya que veamos todo lo que pase en Wakanda Forever, en Captain Marvel, en las series, en Hawkeye, en bla bla bla bla bla bla bla. Que, la, que el universo avance y cuando se estrene Spider-Man 4 ya veamos a un Spider-Man... Graduándose de la universidad, conociendo a MJ, siendo el Spider-Man, este, el, el, el, el líder el, o futuro líder de los Vengadores, con, con, como un adulto, como un héroe y Eso no tanto sí. como un niño. Pero Miguel, para 2025 ya van a haber reboteado Spider-Man dos veces más. Ah, no, ya, eso no va a volver a pasar. Ahora sí que te voy a dar una respuesta muy Raúl, pero no, ¿cómo crees? No, no, sí no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo no digo eso. <risa> <risa> no, no, digo, no, no. No, no, ¿cómo crees? <risa> ya, siguen Oigan, Stellan claro. Skarsgård, el que interpreta al doctor Selvig en Thor. Eh, respondió un poco a las críticas que han hecho recientemente Ridley Scott y Martin Scorsese del, del cine de superhéroes y lo hizo de una manera como muy, muy políticamente correcta, o más, bueno, más bien muy polite, y, pero con mucha razón. Eh, y habla de que la razón por la que estas películas eh, ocupan el lugar de otras en las salas de cine es simplemente por mercadotecnia, porque los cines no le dan espacio a, a, la, a las producciones más independientes o, o que no son franquicias, más que de una semana y luego las quitan eh, pero que realmente sí tienen cabida las películas de superhéroes, es solamente una saturación porque el mercado o porque los las, claro, eh, lo los estudios no permiten la entrada de otras películas, entonces habla un poco de, no, ¿sabes qué? no tienen razón de que sean una porquería, simplemente son un género de películas, pero que está dominando no por no por el mismo género, sino por cuestiones monetarias y de mercadotecnia. Claro. Sí, me hizo una respuesta como bastante buena. Al cine le conviene sala la llena, y eso es cierto, al cine, o sea, el cine lo está viendo a, por él. O sea Spider-Man o, sea, o 2001 o Dicen el Espacio, lo que sea que lo llene, eso le interesa. ¡Wow! No, pero habría que hacer como una distinción, o sea... Una cosa son las salas de cine, ¿no? O sea, que todos en que la industria, ¿no? la taquilla, pues mantiene viva este espacio, ¿no? Mantiene vivo este espacio en el que todos podemos disfrutar de las películas. ¿Dónde es? ¿Dónde es Centura Tlanepantla? Ok. Ahí encontraste boletos, ¿o okay? qué? ¿Hay boletos? Sí. ¿Sí? Cuatro. <risa> pues ya. <risa> bueno, que ya te, va que para te allá. vaya bien. A la mierda los compro. Y... Oh, ok. <risa> bueno. Leo, este, te llevas, ya sabes, navaja, este... No me importa, güey. Right. Es verle el 15, güey. Con chaleco antibalas, por favor. Sí, bueno, sí, Miguel, digo, chaleco, perdón, Mario, nos, Mario. Este, o sea, separar la parte, ¿no?, como del espacio, ¿no?, de las salas de cine que, sí, o sea, la taquilla, pues, deja sí. el negocio, mantiene el negocio, Exacto. en vivo el negocio. Exacto. Y el cine es... lo ve por palomitas, otra... o por cuantos hot dogs, ¿no? Ya, y, y otra cosa es el contenido, ¿no?, el, el fondo de las historias. De aquí, yo sigo estando de acuerdo más como de la perspectiva de Scorsese. Y lo pienso, lo relaciono con la historia, ¿no? La, la, historia. la, la noticia de ayer, ¿no? Desde de, de la venta de boletos de Spider-Man. Este, ¿Hasta qué punto uno como espectador que consume mucho como la franquicia, ¿no? De, de Marvel y todo esto, sí. ya, se, ya se le hace costumbre, ¿no? A decir siempre, ah, está buena está buena, ¿no? Sí. Me gustó, está buena. Y entonces, eh, te llega un momento en que ves otro tipo de películas y ya no la aceptas, o sea, como que ya te, te desacostumbras, ¿no? Así como... Okay. Eso cuando menos a mí me preocuparía, en cierto punto. A mí, puede ser, puede ser. La verdad es que a mí no me, por lo menos personalmente, no me pasa eso. Yo realmente sí quisiera que más películas tuvieran en espacio en las salas de cine. Me encantan las películas de Marvel y de superhéroes, sin embargo, sí me gustaría también ver más este, variedad. Yo no le voy tanto a que sea un tema necesariamente de, de, la, de que la audiencia ya no quiera otro tipo de películas, sino de que el estudio 100 veces va a apostar por la fórmula ya probada y que le va a generar un billón de dólares que por la Exacto. película que a lo mejor le genera 150 millones. Y, y por ejemplo, tú, Alex, fuiste a ver justamente una de Ridley Scott ayer, ¿no? Correcto. O sea, hablando de eso, no podías ni pasar... Por culpa de Spider-Man, pero fuiste a ver una <risa> de <risa> Exacto. Una señora hasta se quería brincar la fila. Yo solo vengo a comprar boletos para otra película. Pero, Exacto. Señora, pues fórmese. Pues no, ahí sí, ahí sí yo creo que sí. El, el cine debería decir, a ver, esta caja solo es para los que vengan a ver películas hoy. Y los que vengan a comprar. Sí, ahí sí, está, está mal. No es Spider-Man, hagan una pila aparte, porque, pues Exacto. sí. Sí, está. Para sí yo, yo estoy un poco ¿no? enojado con Cinepolis últimamente porque me han estado jugando chueco. Ya ahí no tienen está. refrescos con azúcar, ya tienen puro sin azúcar de esa Ay, que es que eso es, es fit. Es fit, Alex. Pues ya, sí, ya, claro, ya, con palomitas con dog y nachos. Es super ya ya le Alex. Ah, no. Exacto, ya va a ser vegancho. No, Mario. No, Mario. Tendrían que de verdad fallarme monumentalmente para que yo me vaya con Cinemex <risa> Ay, sí, cálmate En les. Oigan, para acabar con las noticias eh, No sé si sabían, pero Se va a estrenar durante diciembre en IMAX Matrix, la primera, antes sí, del sí. estreno De Matrix Resurrecciones Eso sí se me antoja, la verdad es que sí. de Matrix La 1 es la que se me hace A mí buenísima y me encantaría verla En IMAX Ahí está, llévenme sí, sí. a mi cumple, ¿eh? ya saben No, en tu cumple es Navidad, Raúl Nadie va a estar, nadie va a estarte <risa> llevando al cine Pues es ese día, ¿cuándo crees que se estrena? <risa> El 25, No, la, sí, la de Matrix. Sí, pero va uno ¿sí? en familia o no sé. Nah. Nadie va a estar. Está, o sea, ganando tu cumpleaños cuando es Navidad? Sí, cuando es Navidad. <ríe> ya está bien. Vayan ustedes a la fregada. Uh. <ríe> <Nah, nah>, todavía. <risa> Recomendaciones. Ya. No, no te. Es, es que ya es no. por comprarlo. No, no te ofendas, Raúl, y mejor este, ya pásame esa <risa> una. No te ofendas, <risa> yo que quiero decir ahora sí algo acá. <risa> Pero tu cumpleaños me lo paso, por... yo que quiero decir algo así. <risa> Mario. <risa> sí, sí. Yo ¿Qué... voy a estar disfrutando el de la carta. <risa> sí, y nada más importante en mi mente. Qué Exacto. pedazo, Alex. Hablando de música, que hoy tenemos un especial de música, qué pedazo de documental. Yo voy a ser el primero en decir, discúlpeme por haber querido una película live action de los Beatles. No, qué mejor ver a los verdaderos Beatles hablando, discutiendo, ensayando, tocando. Es una belleza, no lo puedo creer. No, no, no. ¿De qué hablas? Del documental Get Back, bueno, The Beatles Get Back, qué hermoso. No, no, no. Es de los mejores documentales que he visto en mi vida, Alex. La verdad es que está increíble porque sí. justo cuando habíamos visto esa parte de, de los Beatles, ¿no? O sea, Exacto. obviamente hemos visto los videos de las niñas gritando, pero nunca habíamos visto, además en alta definición, a los Beatles sí, no. eh, en su proceso creativo, ¿no? Cuando se les ah, ocurrió no, no. Get Back, cuando se les ocurrió Let It Be, cuando se peleaban. Eh, está súper interesante el documental, está padrísimo. Sí. Yo apenas llevo la primera parte de tres. La verdad es que está largo. Si algo sabemos de Peter Jackson es que le encanta que sí, sí. las cosas a, a, a más no poder. Eh, pero ver, la verdad pero es que, eso está que está quitó material, Alex. O sea, él eligió No, eran creo que 60 horas de material sí, las que editó en 6 horas. Sí, sí, exacto. Aún así, siento que podría ser más conciso, pero eh, la, está padrísimo. O sea, está muy, muy, muy interesante. Eh, es un documental diferente, además, porque no, no son entrevistas a ellos, sino que realmente simplemente Exacto. los estás viendo trabajar. Sí, es ellos entre naturales. Ellos. Exacto. Súper no. interesante, porque esto es algo que se filmó para un proyecto que tenían ellos que iban a lanzar con su con su disco ya después como que todo cambió de planes sí. y esto se quedó enlatado y hasta ahorita sí, de hecho se eh, me hace muy extraño que hasta ahorita lo estamos como no pues ya estaban buscando vez. el momento así es iba a ser un especial de televisión donde ellos iban a tocar y al mismo tiempo los iban a estar grabando tanto Correcto. auditivamente para un audio como obviamente en video y todo eso se cambió y ya se hizo documental y por eso vemos ahí al, al director no sí. eh, esa de tu frase sí. de la semana Raúl auditivamente para un audio es que había que decirlo. No, no, no. Es que me refiero definitivamente que solamente el sonido, pues a eso me refiero, para, el, para un disco completo, que acabó siendo Led B. Pero, y, y bueno, y también nosotros vemos cómo acabaron tocando en el techo de, de Apple Records, en esa... Bueno, en esa, biblioteca. Yo no he llegado todavía a esa parte, apenas llegó la primera ¿Qué? parte del documental. Bueno, eh, pero esa, pero eso ya es historia, Alex. Esa, no, y ese las, concierto en el las, techo las, de Apple Records... Eh, hay muy poca evidencia en video entonces así es es que la mayoría bueno, está en este eh, lugar así es que sí, salga, no, pero... que salga en, este, en este documental porque hay muy, sí. poca, muy poca evidencia de ese, de ese pero eso video. se lo copiaron a los borbotones la neta Sí, la no, verdad. Madre, yo, yo, con este, este contexto que dan no en torno a, a cómo se hizo este documental pues me hace sentido no porque pues es bien sabido no que como que no hay mucha imagen pública conocida de de los Beatles, así como entre ellos, ¿no? Así, como, así es. Este, es muy poco lo que se conocía, pero ahorita quedas como este contexto, Raúl, pues como que es entendible, ¿no? A lo mejor se estaban esperando a que llegara el momento para conjuntar todo esto que se tenía que con sí, sí, ese sí. proyecto original que tenían. Claro, ¿sabes? sí, sí, sí. Y ya ¿Sí? soltaron Claro, pues, y qué mejor que Peter Jackson. Por ejemplo, hay una, están hablando entre ellos y me acuerdo que algo dice John y está tan bien hecho que ves la reacción de, de Paul McCartney de no friegues, o sea, como que algo que no le gusta, pero estás tú ahí para verlo ¿Sí me entienden? Es eso bueno. Y también empiezas a conocer, oye, con razón como que ya medio empezaba a, a friccionar ¿No? Un poquito no, esa. ahí ya estaban con ¿no? muchas fricciones, ¿no? Sí, sí, sí, y cómo lo fueron medio ahí hablando entre ellos, arreglando, no, no, la verdad Increíble Muy padre. Cuando vean que Joko no va a hablar o algo, le ponen mute porque es horrible escucharla yo creo que eso es, prefiero escuchar reggaetón, ahí sí lo puedo decir, que a Yoko no berreando. Pero todo de ello fuera es una... Berreando. berreando. Sí, no, no, no, berreando, berreando. A mí, a mí yo, si yo llegara a poder ver este documental, este, ya que actualmente no tengo Disney Plus aún... Dile Alex que te invito. Eh, pero, pero ver así como, por ejemplo, si existiera así como un detrás, así, cuando hicieron lo, las sesiones de... Revolution 9, no está sí, claro. muy conocida de los Beatles, sí, que sí, es sí. una loquera, ¿no? Es este, me daría así como mucha curiosidad si existiera así como imagen conocida de, de esas sesiones de grabación, o sea, así sería como muy... Lo, lo este es darle. de cuando están grabando Let It be, ¿no? Su sí, visión. Let It be. así es. Ah, ya. Sí, para su última presentación. Entonces, ahí está la recomendación, Disney Plus, son tres partes de dos horas y media cada una, y la última dos horas cuarenta. Eh, ahí está. Y, ahí y el año que te saca todos. las versiones extendidas, ¿no? Sí, ahora la versión extendida de cinco horas cada... Yo la veo, Alex, yo la vería. Yo les recomiendo muy rápido la película que vi ayer en el cine. Se llama House of Gucci. Eh, está súper interesante también desde la familia Gucci. Y nada más se las recomiendo así, como lo dijo muy puntualmente Jimmy Fallon y que, que se me hizo muy, muy atinado. Es como Succession, pero con italianos. Está muy <risa> ah, padre, bueno, ¿no? La no, ya con eso. Y que te digo, bueno, ayer les compartí a ustedes en el chat que incluso la familia Gucci está, van a presentar al parecer demandas por cosas que se ven ahí, medio fuertes, o tú nos dices, o sea, ¿no ponen a la familia Gucci muy bien, Alex? O sea, la eh, imagen se deteriora. Pues piensa tú, pues piensa tú en Succession. Y te, ah, y, bueno, y, entonces, y, entonces sí, ya, entiendo, <ríe> esto es, lo entiendo perfectamente. <ríe> sí, ya está, ya está. Mario, ¿tienes alguna recomendación? Pues yo les recomiendo es un, una película, bueno, de hecho son varias este que giran en torno a una serie japonesa muy famosa de finales de los 70, ¿no? Un anime japonés este de Yoshiyuki Tomino, ¿no? Este director de, esta, de estas películas también. Mobile Sweet Gundam, este que gira en torno al género meca muy muy clásico de, de los okay. japoneses de, del anime, ¿no? Sobre todo desde esa época, ¿no? que se desarrolló con más Z, por ejemplo. Este y gira en torno a ¿no? este robot grande no este del Gundam que, que batalla no que lo usan como, como el héroe no para batallar con las fuerzas intergalácticas de Neón, no este, en el espacio este. son tres películas me parece originales ya después se hicieron como readaptaciones más recientes ¿no? de, de, una del 2010 me parece, yo estoy el 2015, este, pero muy buena la, primer, la primera parte, este que es la que acabo de ver, este, vale mucho la pena que la vean, a los que les gusta bien. el anime la pueden encontrar en, en Netflix. Muy bien, muy bien. Oh, super. Sí. suena como de esas cosas que van a ir, para mi lista de pendientes por ver. <risa> no, <bueno. risa> ya sabemos lo que, lo que eso quiere decir. <risa> Muy mal, Alex. Eh, Miguel, ¿alguna recomendación? Aparte de ir a Tlanepantla a ver el a la, a la, a la, a la... No, pero sí he de decir que la de Gucci House sí se me antoja, ¿eh? desde que la anunciaron. Y tengo muchas ganas de ver qué onda con Lady Gaga, a ver qué tal actúa en su está segunda buena, buena. película chida. Muy bien. pues ya ahí lo tienen eh, espero que hayan conseguido boletos para spider-man ya estaremos discutiendo la película acá en el programa sí. sigan escuchándonos todo, todas las semanas en cualquier plataforma de podcast y por acá nos vemos la próxima vez sí, sí. Y sí, se acabó Len Blue.